hacer de corte y corrección. A raíz del decálogo de Ribeiro, que ustedes pueden volver a ver haciendo clic acá, eh, hubo comentarios. Bueno, realmente el, el programa cayó muy bien, lo vieron muchas, muchas personas, muchas de la audiencia. Les agradezco mucho los likes, los comentarios y a raíz de eso me pidieron, eh, me dijeron Marcelo, también hay un decálogo de Abelardo Castillo. ¿Sí? Así que vamos a buscarlo en el Google. Lo conozco. No sé si se llama de calvo, pero sé que Abelardo no tiene algo parecido a eso. Máximo Abelardo Castillo, ahí está. Por ejemplo, miren la primera. Lo que llamamos estilo sucede más allá de la gramática. No es lo mismo decir, ahí está la ventana, que la ventana está ahí. En un caso se privilegia el espacio, en el otro el objeto. Toda sintaxis es una concepción del mundo. Bueno, miren esta simple frase, cómo nos puede llegar a iluminar, respecto de... Por ejemplo, no es como decir, Rosita fue asesinada a las 8, que a las 8 fue asesinada Rosita. no Es muy diferente, en el primer caso ponemos el acento, Rosita fue asesinada a tal hora. En el final cobra todo más fuerza. Esto y otros comentarios más vamos a tener para este decálogo, les prometo, las máximas de Belardo Castillo. Así que esto que lleva como una especie de colita, un tráiler para el programa que va a venir, ¿ok? Hasta pronto amigos, y like para Marcelo y Marco y taller de corte y corrección. Chao.